Hola, yo soy Quiliro Ordóñez. Hola, soy Juan Carlos León. Actualmente soy el presidente de la Asociación de Software Libre de Ecuador. El software libre permite que todos tengamos iguales derechos. El crear un banco de tiempo, ese es mi, mi objetivo posterior y a la par de que promuevo el software libre. Bueno, yo trabajo dentro del Centro de Arte Contemporáneo. Trabajo específicamente en... Desarrollar el proyecto de la mediateca, es una mediateca copylef, no, ahí es donde proviene la colaboración con Quiliro. Eh, desarrollar el proyecto del diferencial, ¿no? que es un espacio de arte y tecnología que actualmente se encuentra funcionando dentro del Centro de Arte Contemporáneo. Eh, también, eh, bueno, por, por, por la parte de artística, He tenido varios proyectos, desde el desarrollo de videojuegos hasta proyectos muy relacionados con la escena del arte contemporáneo en Ecuador. Eh, como ya les dije, eh, actualmente me encuentro desarrollando el proyecto de la Mediateca, que es una Mediateca Copyleft, y con la cual entramos en relación con Quiliro. ¿no? Esa es como la parte que, que, que nos une a nosotros, ¿no? el desarrollo de este proyecto pero con los mismos intereses, el desarrollo de una cultura libre, el desarrollo de, de, de eh, la liberación de contenidos, de obras, eh, no sé, tú, ¿Qué le deja eso? Sí, el, eh, la idea fue de Juan Carlos con esta idea del buen vivir, del buen compartir, ¿no? El buen compartir que se haga un, un dispositivo, un aparatito que se ponga en los eventos, y que en los personas, sitios, no más que en los eventos, en cualquier sitio de, de, de la ciudad o sea. Sí, en, en el cual se carguen ciertas eh, obras o software y esta, esta, estos eh, archivos, se puede, puede ir cualquier persona meter su flash y descargar el contenido sin, sin estar procesando, mayor, o sea, dando órdenes a un computador simplemente lo lo enchufa y se descarga el contenido, el, las obras en una carpeta en su flash y así eh, cuando cuando quiera cargar también otras obras al, al dispositivo también puede hacerlo eh, para esto hay otro puerto se le, sí, y él graba o ella graba en una carpeta eh, eso que quiere subir al dispositivo le enchufa en el puerto de subida y se carga eso esto, todo esto es administrado vía web para que la persona encargada pueda filtrar por ejemplo cosas que están con virus de, eh, limpiarles y eh, poner eh, obras que sean relacionadas con, con lo que quiere promover el, el sitio donde está puesto el aparato bueno, como ya lo dijo Quiliro este es un este es un aparato que funciona Bajo los estándares y bajo la filosofía de la cultura libre, del procomún, de compartir información, ¿no? Entonces, estamos invitando a todos para que participen, eh, tendremos varias oficinas abiertas, tendremos eh, conversatorios, un poco donde discutiremos eh, la estructura de, del Buen Compartir, y un poco pondremos en el tapete todo lo que es el proyecto de la Mediateca para que todos puedan opinar y tengan, tengan derecho sobre, sobre los proyectos. ¿no? Ajá, y pueden aprender a hacer el aparato también, les vamos a enseñar cómo. Bueno, entonces, nada, artistas, investigadores, estudiantes, teóricos, todos quedan totalmente invitados. Suerte, nos vemos Chao. por allá. Chao.